Ya es más de un año desde que se declaró el confinamiento por la pandemia causada por el COVID-19 en Ecuador. Y si algo nos ha dejado todo este proceso, es la desconfianza absoluta por nuestras autoridades. Porque escondieron información, porque cometieron actos de corrupción, porque entregaron cadáveres equivocados y se ferieron las vacunas. Y un montón de cosas más que ni de creer. Aquí lo resumimos. Todos recordamos cuando se hizo público el primer caso de COVID-19 en el país, el 29 de febrero del año pasado. Luego nos enteramos que hasta esa fecha ya habían 24 personas contagiadas. Como ven, la falta de transparencia ha sido una constante en el manejo de la pandemia. Para cuando el confinamiento empezó el 16 de marzo ya era demasiado tarde. Bodas, un juego de fútbol con público y las pocas pruebas realizadas provocaron una emergencia nunca antes vista. El descuido de las autoridades era obvio y el 21 de marzo en medio de un escándalo por la crisis sanitaria, la ex ministra de Salud, Catalina Muñoz renunció, señalando la falta de recursos para enfrentar la pandemia. El Ecuador entero esperaba que el cargo vacío sea ocupado por alguien capaz, alguien incorruptible, alguien que sepa manejar epidemias y crisis sanitarias. Y desde la academia apareció un epidemiólogo con más de 60 publicaciones científicas. Un médico premiado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como extranjero con habilidades extraordinarias. Nada más y nada menos que... Juan Carlos Ceballos. Y no tardó mucho en decepcionarnos. Las denuncias del personal médico por falta de insumos como mascarillas, guantes e incluso jabón para prevenir el contagio se hicieron públicos al punto de generar la preocupación internacional. No hay mascarilla N95 para el personal que va a entrar a trabajar el día de hoy. Esta es la situación actual del hospital del niño doctor Francisco y mi Las colegas viniendo de su casa con COVID positivo acá de la prueba. Las colegas, no hay hospital, que la recono. Estas son las enfermeras que estamos dando la cara. Así que chicas, no nos están dando el material para nosotros poder laborar por ende no podemos trabajar exponiendo nuestra salud y la de nuestra familia en estos momentos de crisis deberían de pensar en todos nosotros el personal de la salud y si no es así pues lamentablemente hemos cumplido en venir pero no podemos exponernos de esta manera si no nos dan el material entre ellos a la n 90 esto a pesar de que, según el ministro, no había nada más importante que el personal médico. Los escándalos no terminaron ahí. Resulta que en abril de 2020, la CDH expresó su preocupación porque muchos de los médicos que denunciaron la falta de insumos fueron amenazados con procesos disciplinatorios. Obviamente, el resultado de esa negligencia fue el contagio del personal médico. Según las cifras, hasta el 6 de abril del 2020, del total de contagiados, el 48% era parte del personal de salud. Esta cifra bajó para el 23 de mayo, cuando según datos oficiales del personal médico representaba el 10.8% de contagios y el 1% de muertes. Y sí, hasta ahí pensábamos que la gestión de ceballos era insuficiente. Luego, una de las carlitas del ministro nos hizo entender que también era indolente. No había un protocolo de cómo vestirse para ver los pacientes. Y ahí es donde muchos de los médicos colegas bien, se contagió. También es cierto que muchos médicos, sin saber todos los problemas que tenían, hacer una reunión social, no usar mascarillas, no mantener el distanciamiento social, fueron a los hospitales y llevaron la enfermedad. Para julio de ese año, las unidades de cuidados intensivos de Quito colapsaron, según demandas del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y de pacientes a la espera de camas. Mire, Estefan, yo estoy completamente en desacuerdo con las expresiones del presidente de la Federación Médica. Son absolutamente infundadas. Esa no es, lo, no es lo usual. Nosotros tenemos una dotación de 775 camas. Y cuando yo le digo 775 camas, le hablo con la verdad. ...le hablo con la ciencia, le hablo con lo que yo conozco a primera mano... ...de estas pacientes en espera, hay pacientes en espera... ...por supuesto que hay pacientes en espera... ...porque nosotros hemos recogido a los pacientes... ...que están en los centros de salud... ...los pacientes que están en los, los, los centros pequeños de los barrios... ...y los hemos derivado... ...y por eso es que hay un aumento sustancial... ...de la demanda de camas y de unidades de intensivas... ...pero otra cosa es ponerse el gorro, ponerse el, el, el atrás ...y pretender tener y ser el dueño de la verdad... Y cuando empezó el plan de vacunación, la gestión de Ceballos terminó de decepcionarnos debido a la falta de transparencia, tráfico de influencias e incluso a la falta de un plan de vacunación real, según supo señalar nuestro no tan querido presidente. El 20 de enero llegaron al Ecuador las primeras dosis de vacuna de la empresa Pfizer y todos nos reímos de la cajita de helado que contenía las primeras 8000 dosis. Sin embargo, la cantidad de vacunas con las que inició la fase cero no fue tan alarmante como el hecho de que Ceballos utilizara a su cargo para vacunar a su madre, a comunicadores, dirigentes deportivos y a personal administrativo de hospitales. Porque por obvias razones, la idea era priorizar al personal médico de primera línea, en especial si solo llegan 8.000 dosis. Aunque pensándolo bien, no teníamos nada que esperar después de que el ministro de salud fue el primero en vacunarse. Según él, en homenaje a los médicos que murieron por COVID. Sí, los mismos médicos a quienes no se les dotó de insumos básicos. Y he escogido, les decía, venir a la ciudad de Guayaquil y me voy a vacunar en la ciudad de Guayaquil. Ese, ese, eso es lo que yo quiero hacer en homenaje a todas las personas, a todos los médicos, especialmente al personal de salud que sufrió de la enfermedad. Muchos de ellos padecieron. Todo ese descaro y el uso de su cargo para obtener beneficios personales le valieron algunas denuncias en Fiscalía. La Defensoría del Pueblo solicitó la remoción de su cargo y hasta la Asamblea votó para hacer un juicio político a la hora exministro ministro Ceballos. En ese momento Lenin manifestó su apoyo al exministro y hasta Neboda apareció para señalar que sería inapropiado sacarlo de su cargo. En ese contexto, Ceballos aprovechó hasta el último segundo en su cargo. Y lejos de transparentar el proceso, tras la llegada del segundo lote de vacunas, se dedicó a ofrecer vacunas a rectores de universidades, mientras en el país existía una escasez de vacunas pentavalentes. Ni Maguad se atrevió a tanto. Luego se difundió una lista con nombres de personas que supuestamente iban a recibir la vacuna. Lista que incluye a Santiago gandotena Diego Oquendo, Fidelito Egas y Rodrigo Paz. En medio de este escándalo y sin ningún honor que salvar, Don Ceballos renunció el 26 de febrero. En ese momento Moreno todavía lamentaba la salida de Ceballos. La SECOM apareció para negar la veracidad de esa lista. Y la lista capaz era falsa. Pero la vacuna de Diego Kendo, esa sí que fue verdad. Él mismo dijo que es una persona de la tercera edad y con diabetes, así que se vacunó como parte de la población de riesgo. Si por eso fuera, también deberían vacunarle a mi abuelita o a la tuya que tiene 98 años, pero como no son amigos del ministro, que esperen hasta que la página web funcione o a que el mío les asigne un código. Esa de indignación la sentimos todos y Acción Política Popular solicitó a la Fiscalía prohibir la salida del ex ministro de Salud. Sin embargo, la Fiscal fue muy lenta. Qué raro. Y el 27 de febrero, 12 varios agarró un avión y se fue para Miami. Y hasta ahí uno creería que la cosa no puede empeorar. Pero el gobierno de Moreno nos ha demostrado que siempre se puede llegar más bajo. Así que nombraron a Rodolfo Farfán como ministro de Salud. El señor se vacunó, vacunó a casi 600 miembros del Club Rotario de Guayaquil, dos tiktokers y comunicadores de medios afines al gobierno. Y renunció en 19 días. Esto, mientras en medios digitales se ventilaban los nombres de otros vacunados VIP, entre los que destacan Rocío de Moreno, Liz Hiller Villamil, asesora del presidente, el ministro Carlin y esta Osvaldo el mismo expresidente que hizo público una deuda privada. Entonces, Moreno dejó de lamentar la salida de Ceballos para confirmar la inexistencia del plan de vacunación, lo que básicamente significa que se ha gastado dinero público sin ningún fundamento técnico. Ya sin esperanzas de nada nos enteramos que el 19 de marzo nombraron a Antonio Falcone como el cuarto ministro de salud en lo que va de este gobierno, lo que demuestra que los juicios de alimentos no son un impedimento para ejercer un cargo público. En su corto tiempo como ministro ya pidió la renuncia de todos los directivos y gerentes de hospitales, eso es responsabilizar a cargos medios. Lo que resulta irónico cuando desde el 13 de marzo, Robert Tandazo, gerente institucional del plan de inmunización, advirtió en su renuncia que las órdenes vienen de instancias superiores. En este escenario, hablar de transparencia resulta de un optimismo más bien absurdo. Solo queda exigir que la impunidad termine. Señora fiscal, haga su trabajo. Ahora que se sabe que el plan de vacunación solo estaba en la cabecita de Ceballos, nos explicamos por qué se justificaron las vacunas de chefs y tiktokers. Por sentido común, priorizar la vacunación del personal de primera línea era indispensable, no solo para garantizar su salud, sino también para evitar contagios en los hospitales y de esta manera asegurar que más gente pueda ser atendida. Lo otro es que por decencia, aquellos que se la pasan vociferando que los pobres quieren todo regalado del Estado, no deberían aceptar vacunas financiadas con fondos públicos. Bien decía mi profesora de la escuela, que la corrupción no está solo en el gobierno, sino ahí, en el doble discurso, y cuando nos saltamos la fila aprovechando nuestros privilegios. Y aquí entre nos, qué feo privilegioso de ser amiga de Moreno. Cuéntenos en los comentarios cómo ven ustedes el proceso de vacunación. Espera, espera. Antes de que nos cuenten, está bueno actualizarnos. Resulta que días después de la difusión de un audio en el que el ministro Falconi exige enojadísimo Obtener información del proceso, el 7 de abril el gobierno solicitó su renuncia debido a la cantidad de horas que tuvieron que esperar muchas personas de la tercera edad para obtener la dosis. El mismo don Alfonso contó que esperó por 5 horas para poder vacunarse. Ah, y nuestro nuevo ministro de quien tampoco esperamos mucho es el doctor Camilo Salinas. Quien está involucrado en el escándalo por el reparto de carnets del conadis o la tenencia de uno que señala el 40% de discapacidad. ¿Será que algún día el exministro de Salud responde ante las sanciones? ¿O pasará lo mismo que con Maguá de Bucaram? ¿Y tienen esperanza de que algún día nos llegue la vacuna? No olviden suscribirse, darnos like, compartir y si tienen un corazón más puro que el de ceballos, búsquenos en Patreon, donde también pueden colaborar más.